Entonces aquí estamos en um, San Carlos, el capital departamental de Río San Juan. Sí. Y estamos con la compañera Salvadora Antonia Gutiérrez López, que es la madre del compañero Marlon José Requenes López, ¿verdad? Sí. Y Marlon fue teniente, ¿verdad? Entonces, Salvadora, quizás nos puede hablar un poco de... ¿Qué fue su experiencia de ese terrible día del 12 de julio de 2018? Pues esa fue una experiencia dolorosa, porque eso nos tomó de sorpresa. Nosotros nunca esperábamos eso. Sabíamos que estaba él ahí, pero no sabíamos que, que iba a pasar eso. Toda madre siempre, este, uno está pidiéndole a Dios por su hijo, por porque las cosas sean diferentes para sus hijos. Pero ese día fue una sorpresa que nunca se me va a olvidar eso. Ese es un dolor que... que ese, ese dolor siempre está ahí. Nunca esperamos que iba, iban a ir a hacer esa, esa gran barbarie ahí porque eso que hicieron ahí, eso fue una barbaridad. Ese día yo me acuerdo que me dijeron, se metieron a, a llegaron a morrito, desea, a la marcha, que iba a una marcha a morrito. Porque nosotros como, como madres siempre le estamos preguntando a los hijos. Él, él habló conmigo como 20 minutos antes de que pasara eso. Pero él no me quiso decir es que, que iba a ir la marcha. Yo me di cuenta por otra por otro lado. Y entonces yo, bueno, yo me puse a pensar y, y oí en esa casa propiamente estaban diciendo. Entonces yo mandé a preguntar sí me dice, se metieron a Morrito y están volando balas. ¿Cómo? Le digo, ahí está mi hijo. Entonces nosotros comencé, Pues yo comencé a pedirle a Dios que no, que no pasara, que no trascendiera más, pero pero pasó, pasó que se metieron mucha gente, ¿verdad? ¿Y, ¿Y a qué hora ese día se dio cuenta usted de...? Como a las 3 de la tarde. De, de, ¿Del ataque o del...? Sí, del, de la, el, del ataque. Nos dimos cuenta que iban camionetas y camiones llenos... En, esa, en ese momento ya estaban saliendo en, en las redes y todo eso, porque parece, no se sabe cómo, cómo también ahí nomás salieron en las redes eso. Seguro alguien estaban ahí viendo y eso ya estaba saliendo por las redes. Y a mí me decían, no, si no es este no es Marlon no ninguno de ellos. Pero no me querían decir, pero yo sabía que ella me dijo estaba muerto. Un presentimiento de madre. Sí, así me, así me comentó Claudia. Sí, uno presiente. cuando Y me decían mi hija, no mamá, si no es él. No es él, dicen que él está solo herido. Pero le digo yo, no, mi hijo no está herido. Mi hijo ya lo mataron. Porque uno presiente, como madre, uno presiente. Y eso yo lo venía presintiendo desde hace mucho tiempo. Yo aunque sí. le pedí a Dios por él, que me lo guardara y que lo protegiera. Pero siempre este está ese... De, de sí. esa sí. intuición ahí yo creo que él tenía presentimiento que algo iba a pasar porque él me decía, mire mamá, pase lo que pase usted no se aflija usted no se aflija no eche a morir no se eche a morir y a la esposa le había dicho de que que si a él le pasaba algo que, que no le quitara el, el amor a sus hijos hacia mí que siempre este los niños vinieran aquí a la casa y que fuera igual como que si sí el Estado y que nunca me dejara sola le dijo y seguro él presentía eso porque a mí muchas oraciones me mandaba por teléfono él me hablaba de Dios por teléfono y él me decía hay una palabra donde dice que, que el Señor abrirá camino y, y, y habrá habrá agua ah, no sé qué darles y, y esas... Y, y digo yo, cuando ellos murieron, ellos fueron lo, los que abrieron camino para que los tranques se quitaran de ahí donde estaban. Porque fue muriendo, mire, a ellos los estaban enterrando, a ellos los estaban enterrando y ellos estaban este los tranques se estaban quitando, solo esperaron hacer eso, eso, ahí para que se quitaran los tranques. Sí. Pero ellos, ellos fueron, ellos, sí, sabemos, yo, lo, yo le digo a esas personas que llegaran, llegaron ahí, porque ellos saben que ellos, que de Dios van a tener su recompensa. Sí. Dios, como él mismo me dijo, Dios tarda, pero no olvidan. olvida. ¿no? Sí. Solamente agarrados de la mano de Dios podemos superar un poco eso, pero eso siempre, ellos siempre están en nuestros corazones, mi hijo siempre está en mi corazón. Y yo siempre, todos los 12 de cada mes, yo me estoy acordando de él. Y, y, y sí, eso es lo que me ha ayudado a mí también, estar en los caminos de Dios, buscar la paz con Dios, que Dios. Este, quite todo resentimiento de mi corazón. Yo, lo que le puedo decir a todas, a todos los que llegaron ahí, mataron a mi hijo. Yo no sé quiénes fueron. Yo solo sé que llegó esa turba de gente ahí. Yo les puedo decir, yo los puedo ver y decirle que se arrepientan y busquen a Dios y van a saber que con Dios hay una, hay, hay, hay salvación. Y usted, usted siente que el proceso de reconciliación que uh, se inició en, en gran parte con la ley de amnistía, usted siente que eso le, le ha ayudado a asimilar la, el asesinato de su hijo, el, ese proceso de reconciliación. Sí, sí, cuando hablamos de reconciliación eh, hablamos también de reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios para que Dios esté en el proceso común. Porque sin Dios no, no somos nada. Siempre tenemos que, que poner todas las cosas en manos de Dios. Y, y de Dios miramos la recompensa. Sí. A mí no me gusta decir los nombres. Ah, bueno. me, ese me lo reservo, pero yo sé quiénes fueron los que llegaron ahí. Y, y, y lo... hay testigos clave que dijeron quiénes fueron. Sí. Mire, uno en el momento uno se siente indignado. Pero en el proceso Dios va cambiando nuestro corazón. Y va ayudándolo a salir adelante. Yo en el momento yo me sentía que yo deseaba agarrar una arma también y irme. Porque es doloroso que le quiten a sus hijos a uno. Y mi hijo era único varón. No tengo más hijos, ese es un dolor grande para mí. Como que me estaban arrancando mi corazón. Si ellos no tienen corazón, nosotros somos humanos también. Porque los derechos humanos, ellos hablan y hablan de los derechos humanos. Y los derechos humanos para nosotros no están. Nosotros también somos madres que nos quitaron a nuestros hijos y, y, y de nosotros nunca se acordaron. Los derechos humanos, ellos dicen ser derechos humanos, pero no están con toda la humanidad que han necesitado en ese momento. Solo les diría a esa gente que se arrepientan, que busquen de Dios y que dejen el odio, que, quiten, que se quiten todo ese odio que tienen en su corazón y que busquen la paz, que con Dios es más fácil todas las cosas.